Hola chicos, ¿cómo están? Espero que la verdad estén muy pero muy bien. El día de hoy les tengo una noticia, eh, realmente una noticia que apareció en eh, la página de Viva el Network Marketing. Esa página donde usted veía promocionándose a todos estos diamantes, pelas, ruífas, platino, lo que sea, de estas plataformas, esquemas Ponzi donde eh, aquí el que paga más es el que aparece, pero de vez en cuando también tiran eh, noticias que a ellos les interesa también promover, como eh, es este caso. Y eh, vamos a ver la noticia, la cual es esta de acá. ¿Qué dice? Eh, bueno, ya dijimos que es de Viva el Network Marketing eh, la CFTC presenta demanda regulatoria contra alto ejecutivo de Omega Pro. Eh, vamos a leerla. Bueno, voy a poner a la plataforma. La CFTC que la presenta demanda regulatoria contra alto ejecutivo de Omega Pro, Go Global. La demanda de la CFTC señala que un ejecutivo de Omega Pro estaría relacionado con un esquema de negocios fraudulento operado desde Estados Unidos. Ese señor, el alto ejecutivo que mencionan acá, ¿cuál será? Porque por lo, por lo visto no mencionan el nombre. Unidos. 1 de marzo de 2023. Eso fue el primero Foto, de marzo. Financial Times. Facebook. Twitter. Bueno, adelantémosle aquí WhatsApp. Un porque me está leyendo todo. Ha habido rumores de que uno de los fundadores de Omega Pro, juego Globo, y dirigida por Nader Pordeljo y Akakalil, es... A.K. Khalil es eh, uno de los eje ejecutivos, ¿no? Estaría relacionado con una compañía denominada The Traders Domain, un esquema Pansi que no es MLM, pero que también colapsó a fines de 2022. Aquí estamos hablando de Omega Pro. 2022. Los analistas creen que los fondos de los inversores de Omega Pro se mezclaron con los de The Traders Domain, empresa que estaba ejecutando su propio pansi. Sin embargo, estas aseveraciones no están confirmadas hasta la fecha. Lo más reciente. Seis tendencias para el fitness en 2000... 1, 2, 3... Aún así, una demanda regulatoria presentada recientemente ha revelado un vínculo concreto entre Omega Pro, Go GoGlobo y The Traders Domain. Ok, aparentemente la misma gente de The Traders Domain, que aparentemente también es una estafa, Está relacionado con Go Global y por ende con Omega Pro. Dowman. La CFTC ha presentado una demanda contra Jazz Castellum LLC, Jazz Castellum Financial LLC, Sale Capital General Management y varios acusados individuales. Entre los acusados individuales se encuentra el alto ejecutivo de Omega Pro, Go Global, que atrajo a muchos inversores y por un tiempo le dio un aura de credibilidad a la empresa ya que era considerado por muchos como una voz autorizada en el mundo del mercadeo en red. Las empresas demandadas en el caso son las siguientes. Jazz Castellum, Castellum LLC, empresa ficticia desaparecida incorporada en Colorado, registrada en la NFA como operador de grupo de productos básicos en octubre de 2020, excluida permanentemente de la membresía de la NFA en septiembre de 2022 por fraude. Jazz Castellum Financial LLC, empresa ficticia establecida en Hawái. Safe Capital General Management LP, SEGGM, empresa ficticia constituida en Delaware, registrada en la N. Esos son los demandados, demandados individuales. individuales. Estos son los nombres de las personas que han sido demandadas. Marcus Todd Briscoe, presidente de Hawái y propietario de Jazz Castellum y Jazz Castellum Financial. Tien Kwok también conocido como Tien Huap Tran, residente de Texas y delincuente convicto, copropietario de Safe Capital General Management y múltiples convicto. grupos de comercio de productos básicos fraudulentos. Francisco Story, residente de Utah y copropietario de Safe Capital General Management. Frederick Sefranco, también conocido como Chad Sefranco, residente de Ontario, Canadá y copropietario de Safe Capital General Management y el esquema Pansy de The Traders Domain, Michael Shannon Sims. Presidente de Florida y barra de... A ¡Ah! ¡Ya vimos! Michael Sheenon Sims. ese es la persona que hace referencia en el título. Eh, presenta demanda regulatoria contra alto ejecutivo de Omega Pro. ¿Ya ven como en Estados Unidos este tipo de temas no se lo toman en juego? ¿Ya ven por qué este señor... Trataba de no promocionar esto en Estados Unidos, sin embargo, él es residente de Estados Unidos. Barra diagonal o Georgia, cuñado de Marcus Presco, director ejecutivo de Jazz Castellum y copropietario de Omega Pro. Copropietario de Omega Pro. Al principio Pro. no había seguridad al 100% de que Mac O'Shannon Sims fuera el mismo Mac Sims de Omega Pro. Con un poco de investigación, analistas independientes han podido verificar que se trataría de la misma persona. Aparentemente, antes de ingresar al mundo de las finanzas y las compañías de forex y criptomonedas, Sims dirigía un negocio de ropa masculina. En lo cualquier dicho. caso, Sims es el vínculo entre Omega Pro y The Trader's Domain. Detalles de la demanda de la CFTC la demanda del 31 de enero de la CFTC detalla una serie de esquemas fraudulentos, a través de los cuales Sims trabajó con el propietario de The Trader's Domain, Ted Sefrenko, Este señor está... Como alega la CFTC. Embarradísimo. Desde al menos abril de 2020 hasta el presente, Marcus Brisco, Jazz Castellum LLC, Jazz Stellum Financial LLC, Tintran y Macosems operaron tres esquemas fraudulentos interconectados en los que solicitaron y barra diagonal o aceptaron fondos de personas y entidades. Claro, aceptaron fondos de. Los muchas tres personas. esquemas fraudulentos citados por la CFTC prometían rendimientos, supuestamente a través del comercio de divisas y oro con margen de IUU, transacciones de pares de dólares. sabús Los rendimientos anunciados se basaron en resultados comerciales históricos fabricados. ...con un promedio de 10,95% mensual. 10,95% mensual, eso es una barbaridad. Mensual. Omega Pro, Go Globo, se lanzó a principios de 2019... ...y lanzó un ROI del 200% durante 16 meses. También supuestamente derivado del comercio de divisas. Al igual que con Omega Pro, por supuesto... ...no hubo comercio en los esquemas fraudulentos citados... Puede ver una revisión completa de la demanda de la CFTC en el... Bueno chicos, como podemos ver, eh, eh, esta gente... De hecho ya vimos en, en, en, en videos anteriores cómo Mike Sims, de repente, de la nada, cuando todo esto estalló, eh, él dejó de seguir en redes sociales a Omega Pro, en Instagram, en Facebook, en todas sus redes sociales. Ya vemos por qué es que eh, sucedió todo esto. Eh, todas estas personas que se hacen pasar por personas de bien, por personas que realmente no rompen un plato y que utilizan su nombre para este tipo de eh, plataformas. Al final terminan siendo unos viles estafadores y ladrones mal más al igual que, que todos los que han pasado eh, por esta industria que realmente el network marketing es, existe es real, pero actualmente yo les podría decir y asegurar que el 90% o más del 90% de las personas que se hacen llamar networkers son personas que lo que están haciendo es promocionando un esquema Ponzi. Eh, entonces, si la mayoría de las personas actualmente, aunque no lo quieran ver así, si la mayoría son personas que eh, promueven estafas, el network marketing actualmente, año 2023, también es una estafa. ¿Por qué? Porque en su mayoría lo que se mueve y lo que no lograron controlar, manchar este nombre, eh, actualmente es un, un hervidero de esquemas Ponzi. Entonces, chicos, eh, esta es la información que les traía, aparentemente Mike Sims fue demandado y está muy, muy, muy embarrado con todo este tema de Omega Pro y de Google Global y probablemente lo vamos a ver eh, pagar con cárcel por todos estos, eh, por todas estas eh, cosas que ha hecho relevantes a el lavado de activos a la captación ilegal de dinero y temas relevantes chicos esa es la información que les traía hasta el día de hoy espero que con todo este trabajo que hemos realizado desde el año pasado usted ya sepa identificar por usted mismo un esquema ponzi y una plataforma fraudulenta y no vuelva a caer una vez más. Eso fue todo, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Chao.